Hola, ¿cómo están nuevamente? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sebastián, vivo acá en Corea del Sur Hoy casi me caigo Y el día de vista, me pasan por andar eh, caminando creyendo eh, creyéndome influencia El día de hoy voy a ir al supermercado y los quiero llevar conmigo contarle un poco también cómo ha estado la situación de lo que anda dando vuelta por ahí en el mundo también acá en Corea Y hablar un poco de cómo es esta rutina cuando uno quiere ir a comprar etcétera etcétera antes de comenzar el video les quiero recordar eh, aquí en el botón rojo que se pueden suscribir también pueden hacerse miembros del canal con una suscripción mensual así podrán también apoyar mucho mi canal siendo miembros del canal pueden optar algunos beneficios como por ejemplo eh, ser parte de un chat grupal donde vamos a poder les voy a mandar algunas cosas como exclusivas de las que hago acá en Corea etcétera etcétera como cosas que igual como que a nadie le importan pero bueno si es que quieren bueno por favor me ayudarían mucho voy a comprar voy eh, con mi bolsita se los voy a mostrar aquí con obviamente, el merch siempre presente <coughs> y eh, ya me apuné, porque vivo en un cerro, entonces estoy como desapunándome porque voy en bajada, entonces esto ya es como eh, va al paraíso de mi vida, por favor Actualmente, en, al menos en Seúl, ha estado bastante como, entre comillas, controlado ah, pero, pero esto ha cambiado los últimos días y les voy a contar después por qué eh, Durante la semana pasada hubieron muchos días donde estuvimos en casos cero no había ningún caso nuevo, todo súper bien Se veía como que wow, estaba como todo mejorando, entre comillas, un poco Esto también fue súper sospechoso Porque los clubs, los las discos eh, Dijeron también que iban a empezar a abrir los cines, etcétera etcétera Entonces como que ya se estaban como, entre comillas, Aprontando como a esta nueva normalidad Palabra que hay muchos usando, pero que no sé qué tan normal sea Lo que pasó que hace como tres días atrás en Itaewon Itaewon es un sector que hay acá en Seúl se caracteriza porque hay muchos clubs y muchos bars porque en este sector que les digo hace uno dos, tres días atrás apareció un caso confirmado de una persona que se anduvo paseando como en unos 3, 4 clubes diferentes y eh, se dice que puede haber llegado a tener como contacto con alrededor de 1500 personas si es que eh, ellos contabilizan todos los lugares en los que esa persona estuvo hay como una cierta preocupación porque es mucha la cantidad de gente a la que puede llegar Están como mandando mensajes de texto el gobierno que le manda mensajes de texto como a todas las personas que pudiesen haber andado por ese sector entonces como que se empezó a hablar mucho de este tema en las noticias de que entre comillas ya estaba como todo entre comillas mejorando todo se veía como muy positivo pero nuevamente se abrió como este brote de nuevos casos etcétera, etcétera. entonces para que ustedes también sepan de que no es algo de que apenas tú veas que las cifras empiezan a bajar significa que ya pasó, porque no Corea que uno de los países como más, cómo te puedo decir, que uno de los países que yo diría que o sea, puedo decir que estoy súper orgulloso de vivir acá porque lo han hecho demasiado bien eh, han tratado el tema de una manera genialísima y son un ejemplo para muchos países pero también ustedes saben, como en todas partes del mundo hay gente como que quizás no se lo toma con la importancia que se lo tiene que tomar y ya hemos visto casos alrededor de todo el mundo no digo que esto solamente esté pasando acá esto pasa en todo el mundo que hay gente como entre comillas irresponsable no sé cómo le quieran llamar a ustedes en realidad porque siento que cada persona tendrá los motivos de por cuál hace estas cosas pero en mi opinión personal si es que puedo tratar de evitar los lugares públicos los voy a tratar de hacer si ustedes lo piensan como que ir a un club o ir a un cine, ir a un teatro, ir a un concierto, cosas así. No son cosas que como que en estos tiempos sea como necesario. O sea, yo llevo sin ir a carretear, loco, como, no sé, 3, 4 meses. Mayo diría. A ver, a mí me gusta salir a carretear, me gusta ir a la disco, etcétera, etcétera. Pero... O sea, no, hay que focus en otras cosas Entonces, yo sé que hay mucho que al estar en su cuarentena Estar en la casa, pues, empezar a estar sintiéndose estresado Se puede estar sintiendo mal Porque obviamente no es algo que uno esté acostumbrado Como persona cerca, ¿cachai? En el día de hoy eh, les quiero mostrar también Cómo está la calle y cómo voy al supermercado, etcétera, etcétera Es súper importante que sepan de que Corea nunca ha tenido un lockdown Nunca nos han prohibido salir a la calle Porque a pesar de que las cifras en un comienzo fueron muy altas El hecho de andar con mascarilla, de tener alcohol gel y todo eso, en, no les voy a decir en abundancia, pero sí no que hayan habido hizo de que la situación, si ustedes ven como la curva, como decreciera muy rápidamente Corea tiene otros tipos de mecanismos también que están tomando para prevenir esto así que sí me siento bastante seguro como yendo al supermercado, etcétera, etcétera no les voy a decir que es como hoy, como mi vida normal, porque si no, obviamente no estaría usando máscara llevo mi alcohol gel acá, entonces como que estoy teniendo las precauciones que en general, como se dice, hay que tener porque no porque obviamente nosotros estemos en una situación un poco mejor en comparada al resto del mundo va a significar que nosotros vamos a poder hacer una vida como cualquier otra Entonces como que es súper importante tener eso en la mente Así que eso, pues ahora vamos a ir al supermercado Les voy a mostrar un poco de las cosas que compro trato de Estoy estoy tratando de ir al supermercado cada tres semanas Tratar de ir lo menos posible, salir de la casa también lo menos posible Obviamente hay veces que por cosas de trabajo tengo que salir Pero se entiende porque hay cosas que se pueden hacer desde la casa y otras que no En Corea por lo menos hace dos semanas atrás se suspendió el trabajo desde casa, tres semanas atrás todos volvieron a su oficina Pero aún así los casos no habían subido Como que fue súper como, entre comillas, genial de, de ver como que se volvió una pseudo normalidad Pero aún así los casos se mantuvieron, exceptuando que esta semana pasó lo que les conté de este club Caminemos porque me paré acá porque obviamente ya metiéndome a la calle el ruido va a ser Pero uff, se mueron Hoy quedan como súper pocas cosas, pero lo que pasa es que siempre compro zapallo italiano, no o sé sea, qué es como zucchini, ah no, aquí está me compro uno de estos. Este vale como un dólar más o menos. Compro un pack de zanahorias. Eh, me gusta comer estas verduras. Pimentones. Me gustan también, pero no los compro acá. Los compro en el supermercado porque son más baratos. Aquí en este. Este es como un mini supermercado, mini pequeño, no sé cómo decirlo. Y cuestan. Sí, están como a 3 dólares la bolsa de los dos. Compro también champiñones que están acá. Estos de aquí. Así que compro una bolsita. Acá está, los champiñones cuestan un dólar y algo. Y también compro un tubo, que es el tofu. Me gusta porque como harto de esto, así que, y que acá está el tubo, que vence el día 22. Acá afuera también venden como marisco, tienen unas piñas, que las piñas están como a 10 dólares, están terrible de cara. Ahí hay cebolla, ahí hay como estas cosas para hacer el kimchi, que es como la col, calabazas. Las manzanas y las toronjas, las naranjas, no sé cómo le tiran en sus países Naranjas, qué, bad, qué otro nombre va a tener la naranja En Chile tenemos una fruta parecida que se llama papaya, pero eh, no sé, son como una cosa coreana Se llama chamue. no me gustan mucho en realidad Aunque cuando las he comido las como con tajín, como es tajín mexicano y bueno Ahora vamos a ir al segundo supermercado, vamos a agarrar nuestra canastita que está afuera este es un supermercado local, súper aquí como de mi sector. Hay supermercados más grandes, obviamente, pero no vamos a ir a ellos. Primero tenemos la parte como de congelados. Siempre compro una calvitán, que es como una sopita de carne. La enchulo yo después y la agrego como cosita y queda como muy genial. Como 3 dólares casi. Cosas congeladas, sector congelados. Yo no como mucho porque mucha gente dice que la comida coreana es súper sana, pero no engorda caleta en realidad No, de verdad, así como fuera hueveo Aquí están estas galletas, yo compro estas galletas de acá Que me gusta comerlas con la ensalada Miren, Oreo Acá está el sector de la gordura, que me encanta siempre me llevo así como una cosita, así como para. el... ¿Qué me podría llevar? Como que diga, oye chipo te lo mereces puede ser un yasaño este yasaño son unos mini yasaños chiquititos miren son muy lindos son bebés pero no me quiero comer algo picante así que yo creo que voy a llevar un me voy a llevar un yuki junk este de acá yukiya Oye, oh, yeah. este es mi ramen favorito De verdad, es el favorito de toda mi vida Está sonando la canción de Taehyun y es como... Qué manera más feliz de comprar en el supermercado Voy a llevar stock Como estas cositas de arroz Son como pastel... No son pastel... Ay, no sé, buen. son como... Eh, eh, arroz, de hecho, de otra forma Fin Y se lo he hecho la sopita y me gusta ¡Kimchi! ¡Kimchi! ¡Tengo que llevar kimchi! ¡Kimchi! ¡Kimchi! ¡Kimchi! ¡Kimchi! Ay, qué rico! Fin Es que de verdad me encanta el kimchi Por 9 dólares Casi esta bolsa de kimchi que es un kilo kg, así que voy a llevar esta También en este sector venden salchichas, jamón. Aquí tenemos cereales. Para los que piensan que en Corea no venden cereales, sí hay cereales. Y de hecho está hasta el tigre Tony. Y ahí dice Tony, tigre Tony. El sector de los lácteos. Acá están todas las leche y los jugos y los yogurts. Que yo llevo esta leche de acá. Esta leche, esto de yogur, esto de acá, yogurtsu, lo venden así, ¿vieron? Esto, esto vale 6 dólares, no sé, dígame usted, pero yo encuentro que eso es caro Y lo que yo compro siempre es el limón Y ese, ese barril de limón, no es un barril, bueno, es como una cosa más chica que la palma de mi mano Vale 3 dólares Este sector, aquí hay como curry, cosas así como para alinear tus tus comidas acá está la parte como de las salsas picantes como el Kuchuyang o el doenjang o todas esas cosas que uno quiere para cocinar y acá al lado también están las salsas y de las salsas que hay no, me voy a llevar una Thousand Island esta me gusta Thousand Island Esta me voy a llevar para la ensalada Porque ya tengo un... Me gusta mezclar esta Con el aliño, el aderezo oriental Y para los que se preguntan También hay mayonesa Por si acaso acá en Corea Mayonesa, ketchup, mostaza No hay como mostaza Así como en grandes cantidades Pero hay una hueá que se llama Como honey mostazo, Que está acá Y esa es como eh, mostaza dulce A mí me gusta en realidad Pero yo siento que hay gente Como que muy mañosa No le va a gustar Así que eh, prepárese Me voy a llevar este... Aderezo de sésamo que me gusta mucho, es muy rico, para la ensalada sobre todo También aquí les voy a mostrar como la mazorca, como le dicen el choclo en Chile, pero mazorca parece que en España Una lata de atún, esta de aquí por ejemplo, que es una de las más baratas, una de las más económicas Cuesta 2 dólares esta lata, dos putos dólares, o sea que loco, hola me ayuda, eh, tenemos porotos, beans, arvejitas tenemos aceitunas eh, tenemos durano en conserva con crema hoy oh, esa hueá es muy rica y la piña o oh, la piña dios mío la piña y eh, la parte de acá están como los vinagres y estaría también el camjang que es como la soya yo no tomo mucha bebida pero les voy a mostrar para que los que tengan curiosidad aquí están las bebidas hay coca-cola pepsi spray que cuando tú pronuncias entre comillas como Sprite no te entienden tiene que decir ser y ahí la gente como que entiende así que para que también sepan si es que vienen algún día a corea y quieren spray pronuncia lo mosaida. Yo voy a comprar una bandejita pequeña de huevos. En Corea existen muchos tipos de aceite. El Uno de los que más se usa es como el chamquirum, ese de ahí, es como aceite de sésamo y es muy rico. Ahora estoy en la caja y voy a pagar y de ahí me voy a ir afuera. No, si sí me voy a ir para dentro, pues bueno. Me voy a comprar unos mandos que pasé y se me antojaron así cuáticos. Compré estos de acá, que son cinco por, eh, hola, tres dólares creo. Así que eso Bueno, hasta acá voy a dejar el video Quiero agradecerles por haber visto este video eh, Recuerda que abajo suscribirse en el botoncito rojo Darle un me gusta si es que les gustó el video eh, Me han pedido mucho que haga como más story times Como de cosas como que me pasaron en la universidad O mis experiencias en el trabajo, etcétera, etcétera. Así que voy a elaborar un poco más eso Y eso, pues espero que estén de verdad Súper, súper, súper bien Y que estos días, aunque son un poco difíciles Busquemos cosas que hacer para mantenernos activos Así que eso, nos vemos para la próxima Bye, bye